Muy bien, si os parece, como llamamos un poco justas de tiempo, comenzamos esta, comenzamos esta mesa sobre políticas concretas en materia de en materia de vivienda, ¿no? para garantizar el estado el estado social, eh, que yo creo que es una es una mesa fundamental, como se decía. En la presentación que acabamos de escuchar, si hoy estamos en condiciones pues de empujar y de llegar más lejos, es porque caminamos sobre hombros de gigantes y de gigantas, ¿no? porque mucha gente ha hecho cosas antes que nosotros. Yo quería tener un pequeño recuerdo porque las batallas por el derecho a la vivienda están muy vinculadas al proceso ...de desregulación financiera, de financiación, financiarización de la economía... ...que en realidad comienza pues, en los años 90 del siglo pasado. ¿no? Y por lo tanto las políticas más avanzadas se produjeron en Europa... ...pero no solo en Europa. Y yo lo digo como activista por el derecho a la vivienda en, en Barcelona... ...y como me gusta decir como diputado de Ultramar... ...porque recuerdo todo lo que aprendimos del cooperativismo uruguayo... ...en materia de vivienda de las batallas no solo por el derecho a la vivienda, sino por el derecho a la ciudad, que comenzaron en Brasil, que se plasmaron en el Foro Social Mundial del año, del año 2001, las legislaciones que protegieron el derecho a la vivienda en Colombia ya en los años 90, y cómo aprendimos mucho de todo aquello, ¿no? Cómo luego nos enteramos que dentro de Europa había países como Francia, como Escocia, que venían a decir cosas que en España todavía no se decían, ¿no? Por ejemplo, que la, el derecho a la vivienda tenía que ser reconocido no solo como un servicio público, un servicio de interés general, sino también como un derecho subjetivo exigible frente a los tribunales. Algo que parecía que la Constitución española no dejaba, no dejaba muy claro. Y a partir de aquí también caminamos sobre los hombros de gigantes, porque las experiencias eh, de políticas de defensa del derecho a la vivienda en el conjunto del Estado también fueron importantísimas, ¿no? Eh, están sobre todo los casos de Euskadi, por eso no es casual que nos acompañe hoy Pilar Garrido. El caso de Cataluña, en la que mi querido amigo y colega, el profesor Juli Ponce, tuvo un papel fundamental. Luego se hicieron cosas en Andalucía, en la comunidad Foral Navarra, se están haciendo en Valencia. Pero hay una larga tradición eh, de batallas contra esos procesos de financiarización que comenzaron en las comunidades autónomas, en los propios ayuntamientos, que plantaron cara que hicieron desarrollos muy ambiciosos de la propia Constitución. Aquí se ha recordado, ¿no? Entender que la función, eh, la propiedad tiene que cumplir una función social porque sólo así está protegida, que hay que evitar la especulación. Y yo recordaría otro artículo de la Constitución, ¿no? El 9.2, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. La especulación es uno de los principales obstáculos para que las personas no puedan gozar de, de, igual, de igual libertad, ¿no? Y en ese sentido, eh, muchas de esas olas democratizadoras, de esas olas garantistas que colocaron el derecho a la vivienda en el centro fueron muy combatidas. Muy combatidas por eso que hoy podemos llamar el Partido Inmobiliario Financiero, que en España es uno de los partidos más poderosos, que tiene tentáculos mediáticos muy importantes, que tiene una penetración económica muy importante. Y a pesar de eso, no pudieron parar todas estas batallas. No las pudimos parar. En el 2007 tuvimos una, una ley por el derecho a la vivienda en Cataluña. Veníamos de una legislación muy avanzada en, en, en, Euskadi, en Euskadi también. En 2008 la constitución del Ecuador se convirtió en la primera constitución del mundo en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho judicialmente exigible junto al derecho a la ciudad. En Ecuador se dijo, no es posible garantizar a la vivienda si no se garantiza al mismo tiempo el derecho a la ciudad el derecho a la participación de la ciudadanía en la construcción de la ciudad. Y eso solo se puede hacer, no solo garantizando la función social de la propiedad, sino también la función ambiental de la propiedad, que en un contexto de emergencia climática como el que estamos viviendo es absolutamente central. No solo la función social, sino la función ambiental del derecho a la propiedad para garantizar una, una, vivienda, una vivienda digna. ¿no? Y yo creo que hay un interés eh, muy claro en que esas experiencias se olviden en que esas experiencias se desconozcan, en que parezca que siempre partimos de cero, que nadie nos presidió en el esfuerzo, en las luchas, y por eso esta mesa es tan importante. Por eso es tan importante y para mí un, un honor enorme que esté conmigo eh, Pilar Garrido, una compañera jurista también, a la que conozco desde hace muchísimos años, que no solamente batalló porque el derecho a la vivienda se viera como un derecho fundamental desde la academia, lo hizo también desde la función pública, ¿no? teniendo un papel preponderante en el desarrollo de las políticas públicas en el, en el País Vasco, en el contexto de un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición con, con, con una fuerte componente progresista, ¿no? que es lo que nos está, digamos, pasando ahora. Por eso también para mí, ya digo, es un honor enorme tener aquí a quien para muchos de nosotros no solamente ha sido una persona eh, siempre comprometida, sino casi un, un, una, una muestra ejemplar de lo que es el jurista comprometido con las cuestiones sociales, como es Juli Ponce, amigo, maestro, eh, alguien que lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, fue ponente de la ley catalana del 2007 y lleva muchísimo tiempo intentando mostrar cómo desde la racionalidad jurídica eh, es posible ¿no? y es necesario avanzar en la consideración del, del derecho a la vivienda como un derecho fundamental, del derecho a la vivienda como un servicio público o de interés general. Recuerdo que la ley catalana de 2007 fue pionera a la hora de reconocer eh, algunos usos anómalos del derecho de propiedad que no podían estar protegidos. Por ejemplo, el acoso inmobiliario, por ejemplo, las viviendas eh, vacías de manera injustificada. Eso ya estaba en el 2007 y sobre esos hombros de gigantes estamos cabalgando. Y finalmente quiero decir, y con esto acabo, que también es fundamental, para en, en, desde nuestro punto de vista, que en esta mesa esté Carlos Gutiérrez Calderón, eh, Secretario de las Juventudes de Comisiones Obreras, porque si algo hemos aprendido es que para que los derechos se garanticen, los derechos nunca caen del cielo, nunca son concesiones gratuitas, para garantizar los derechos hacen falta buenas leyes, pero las buenas leyes no se abren paso sin presión social y sin organización social. Y nosotros hemos tenido importantes organizaciones sociales que han despuntado en estos años en defensa del derecho a la vivienda. Aquí se ha hablado, la plataforma de afectados por la hipoteca, los sindicatos de inquilinas e inquilinos, decenas de organizaciones de la sociedad civil que salieron a poner el cuerpo, a parar desahucios. Pero creo que es muy importante un hecho eh, que no puede pasar inadvertido y que se ha ido consolidando en estos últimos años, y es que un gran sindicato confederal como es Comisiones Obreras, que los grandes sindicatos que se ocuparon de la defensa del derecho al trabajo, de las condiciones laborales en los lugares de trabajo, hayan asumido la protección del derecho a la vivienda como algo central. Por dos razones sencillas. Uno, porque la concentración de poder financiero que amenaza hoy el derecho a la vivienda, normalmente está muy vinculada también a los procesos de precarización y de explotación de la fuerza del trabajo. Y por tanto es muy importante que los sindicatos estén aquí. Y en segundo lugar, porque el tipo de organización que necesitamos para frenar al Partido Inmobiliario Financiero exige eh, un tipo eh, de, de, de penetración social que es imposible si no aprendemos lo que el sindicalismo eh, de clase ha enseñado durante todo este tiempo. Por lo tanto, ese diálogo entre los nuevos movimientos de defensa del derecho a la vivienda y el sindicalismo eh, de clase me parece que es fundamental fundamental para que esta batalla que estamos dando hoy que vamos a tener que dar durante el trámite de enmiendas pueda llegar a buen puerto por lo tanto con eso y sin más les voy a pasar la palabra no sin antes deciros que al final va a haber eh, un pequeño pequeñísimo de, desafortunadamente turno de preguntas que os pedimos que nos paséis las preguntas por escrito poniendo pues el nombre y la organización si acaso a la que pertenecéis y sin más prolegómenos le paso la palabra a, a mi querida amiga y diputada también en el Congreso eh, por el País Vasco, Pilar Garrido. Mi Esquer, Gerardo, Escarcasco, eh, bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy es un día, bueno, bonito para muchos, pero quizás más preciado para las que llevamos eh, mucho tiempo no, peleando ¿no? porque el acceso a la vivienda sea un verdadero derecho y más todavía rodeada de, de compañeros, de viejos compañeros y compañeras que llevan en la lucha no mucho tiempo. Bien, eh, el título que le han puesto a, ¿no? a esta mesa era Políticas de vivienda como pilar para garantizar el estado del bienestar. Y yo eh, empezaría con, con una afirmación, con una afirmación que trataré de explicar brevemente, y es que el acceso a la vivienda no forma parte del estado del bienestar, no ha formado parte del estado del bienestar. Tenemos una Constitución cuyo artículo 1. Uno dice que España se constituye en un Estado social y de derecho, eso significaba en su momento dos ideas básicas, la igualdad material, eh, lo comentaba eh, Gerardo, el artículo 9.2 de la Constitución, es decir, crear las condiciones de vida dignas, va vinculada por lo tanto a la igualdad material y también a otro concepto que es la dignidad, la dignidad de la vida. Son los dos principios básicos sobre los que se sustenta el Estado social. Una de las patas de ese Estado social, como sabemos, es el Estado del bienestar. Eh, un Estado de bienestar que tiene como objetivo pues, eh, la prestación de servicios públicos para eh, garantizar esas condiciones materiales materiales de vida, educación, sanidad, pensiones. Y es verdad que en el Estado español durante los años 80 hubo un gran desarrollo, un desarrollo importante ¿no? de estos servicios públicos, pero también eh, somos conscientes de que tenía muchos déficits, carencias ese estado del bienestar. Podríamos hablar de que le falta, le sigue faltando, en esta legislatura lo estamos trabajando, el cuarto pilar, el cuarto pilar, estoy hablando de, del apoyo a, a la dependencia a las familias y a la infancia. Eso caía, eh, tema cuidados, tema mujeres y por lo tanto no caía bajo el paraguas del estado del bienestar. Pero tampoco caía eh, el acceso a la vivienda. Yo si tuviera que citar esos dos déficits, también Yolanda hablaba del derecho al trabajo, pero derecho al trabajo, eh, cuarto pilar de apoyo a la dependencia de la infancia y el acceso a la vivienda. Por lo tanto, eh, en el Estado español ya hace mucho tiempo, podríamos remontarnos a la ley del 56 del suelo, se decidió que la construcción de las ciudades se dejaba en manos de los privados, se dejaba en manos de los propietarios y para que ellos se encargaran de esa, de esa función había que, bueno, pues habría que pagarles bien y de ahí que la ley del 56 del suelo, yo creo que es una ley eh, intrínsecamente especuladora y que el desarrollo posterior ya en democracia después de la Constitución y aunque existiera ese artículo 47, no ha dejado de tener esa, esa visión, esa visión de dejar en manos del mercado, en manos de, de los privados, eh, pues un derecho... ...que es el, el acceso a una vivienda digna y, y adecuada. Por lo tanto, no había políticas de vivienda. Lo que sí había era política económica de vivienda, que son cosas distintas. Es decir, el sector de la construcción siempre ha sido, como se ha dicho aquí, un sector potente y era el encargado de tirar del, del PIB en el Estado y del empleo. Por lo tanto, eh, las políticas públicas de vivienda no se entendían desde, le, desde la idea de, o desde la perspectiva del acceso a la vivienda como un derecho, sino como... Como, eh, desde una perspectiva económica, es decir, desde la vivienda entendida como un bien material de mercado, como un activo financiero, y eso se hacía en España y se empezó a hacer desde… Pues eh, se empezó en el franquismo eh, con el cambio de modelo que teníamos un modelo de alquiler que a veces nos olvidamos pero en los años 60 el 60% de la población española vivía de alquiler fue una decisión política pensada el convertir a, toda la, a todo ciudadano y ciudadana en, en propietario de una vivienda. Mientras hacíamos todo eso en Europa eh, se construía un servicio público, mejor o peor pero se construía un servicio público de vivienda y se construían parques de alquiler de vivienda. Eh, por lo tanto no había política de vivienda no ha habido política de vivienda en el Estado español durante muchísimos años. Política de vivienda le llamaban a la promoción primada, privada de vivienda de protección oficial eh, en venta. Eso no es política de vivienda. Además, viviendas que eran en propiedad, que se descalificaban y que incluso en, en, entraban en el circuito, el circuito perdón, de, la, de la especulación. Bien, a finales de, de los años 90... Eh, ...surgen problemas eh, todavía más graves, es decir, entra lo que conocemos como la financiarización de la economía... ...y por lo tanto eh, el mercado hipotecario empieza, empieza a ser muy goloso para, para las, los bancos, para las entidades eh, financieras... Eh, ...y por lo tanto entramos en lo llamado, ¿no? en la conocida burbuja inmobiliaria que estalla en el 2000, 2008... ...que estalla porque los poderes públicos estaban mirado, mirando para otro lado... Mientras, eh, había todo un proceso especulativo alrededor, en este caso, de los ciudadanos y ciudadanas que les decían tú tienes que ser propietario, les ponían en una situación de, de, de sobreendeudamiento que luego les llevó a donde les llevó y, y el estallido pues, bueno, condujo a gran sufrimiento y a un dolor dolor. Enorme. Bien, eh, esto eh, 2008, pero es que parece que no aprendemos. Llegamos y eh, lo que se hace, o lo que se hace además en esta casa, en el Congreso de los Diputados, en el 2013, no es eh, aprendizajes en relación a, convirtamos el acceso a, a la vivienda en un servicio público, eh, protejamos a los ciudadanos y ciudadanas, hagamos del acceso a la vivienda un derecho, no. En el 2013 reformamos la LAO, eh, creamos una, la famosa esa ley de las socimis, y lo que hacemos es pasar... Eh, esa idea de especulación que estaba en, en el acceso a la propiedad de la vivienda a, al alquiler. Y aquí empiezan a, a aterrizar fondos buitre, fondos de inversión y el resultado es el que conocemos, rentas abusivas, gentrificación, se echa a los vecinos de, de sus barrios y de, y de sus ciudades. El parque público sigue siendo un parque público ínfimo, ya se ha dicho, y la inversión en vivienda pues eh, dramática porque a partir además del 2008 en la siguiente década, como decía creo que Yolanda eh, hay eh, una inversión un 55%, un 60% menor, o sea que realmente parece que no aprendemos mucho. Eso nos lleva a una situación que podemos decirlo claramente que es de emergencia habitacional. Este Estado se vive desde hace mucho tiempo en una situación de emergencia habitacional y tiene que ver con lo que decía al principio, con que se entiende la vivienda como una mercancía, como un activo financiero y no como un bien de primera necesidad que debe de cumplir sí o sí una función social. Por lo tanto, por eso es tan importante eh, esta ley estatal, porque, como bien dice ¿no? el nombre de la propia jornada, es un cambio de paradigma. Es la primera vez que se va a hacer una ley estatal de vivienda, pero además una ley que mira a la vivienda desde la perspectiva del de enfoque de derechos, no lo mira como una mercancía. Eh, en ese sentido creo, eh, y voy acabando, el horizonte, el horizonte que tenemos... Eh, lo situaría en dos elementos fundamentales, en convertir el acceso a la vivienda en un servicio público, que empecemos a hablar del servicio público de vivienda, igual que hablamos de sanidad, igual que hablamos de educación. Y para eso eh, tenemos que cambiar que cambiar y hablar más de función social de la propiedad de la vivienda. Por lo tanto, eh, eso nos lleva a... a más recursos públicos para eh, aumentar de manera significativa el parque público de alquiler, a través de diferentes figuras que seguro que mis compañeros y mis compañeras luego explicarán. Segundo, eh, servicio público primero. Segundo, necesitamos un mercado inmobiliario justo, seguro y sostenible. Es decir, no vale con que, que creemos un mercado de alquiler público que nos va a costar tiempo porque estamos en unos niveles muy bajitos, sino que en el mientras tanto hay que controlar y hay que regular el mercado inmobiliario para que sea un mercado, eh, un mercado inmobiliario que responda a las necesidades de la ciudadanía y para eso tiene que ser un mercado mucho más justo, mucho más sostenible y mucho más... Eh, seguro Por lo tanto, esta ley pone encima de la mesa algunas de las, de las herramientas que luego las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que, que empujar. Eh, regular el alquiler privado era, como sabéis, en esa ley de vivienda eh, uno de los retos importantes. Se ha conseguido, no podemos seguir con esos precios abusivos y por lo tanto yo creo que, que hay que aplaudir el que lo hayamos eh, conseguido. También es verdad que si queremos un mercado de alquiler eh, justo, seguro. Tenemos que hacer que los agentes privados que participan eh, en ese mercado inmobiliario también se hagan corresponsables de, ese, de esa implementación del derecho a la vivienda. Bien, pues algunas de estas cuestiones son las que aparecen eh, reguladas reguladas eh, en la ley de, de vivienda que empezará en muy poquito la tramitación parlamentaria y seguro que seremos capaces entre el resto de los grupos parlamentarios, entre las organizaciones civiles de mejorarla en esa tramitación y hacer una ley que al final podamos dentro de un poquito no decir eso de que eh, ahora sí el acceso a la vivienda forma parte del estado del bienestar. Escarricasco, gracias. Escarricasco, muchas gracias, Pilar. Eh, y ahora, sin más, pues le pasaría la palabra al doctor Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Y como digo, desde hace mucho tiempo también un activista jurídico comprometido con el derecho a la vivienda. Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la posibilidad de estar hoy aquí eh, a charlar un poco y sobre todo a aprender intercambiar ideas entre nosotros. ¿no? Yo... Um, eh, he dado un pequeño material a la organización, entonces eh, algunas de las referencias que yo voy a hacer aquí en ese material no, no es nada, pero bueno, contiene links a documentos diversos que pueden ser de interés y yo aquí voy a ir muy rápido, evidentemente, pero si alguien tiene interés allí puede encontrar las referencias más concretas. ¿no? Yo voy a dividir mi, mi exposición en los más o menos 12 minutos que me han dicho que tengo en dos partes, ¿eh? Eh, a seis minutos por parte, bueno, yo creo que da, da, da para mucho, ya verán que si vamos al, intentamos ir al núcleo da para mucho. Primera parte sería un poco repasar con ustedes, rapidísimamente, una historia de dos siglos de las leyes de vivienda españolas, del Parlamento español, para ver, para hacer una especie de ejercicio premortem. No sé si ustedes están familiarizados, pero ¿qué podría salir mal en la ley en la primera ley de vivienda de la democracia en España a la vista de nuestras experiencias de muchos años anteriores ¿Eh? la segunda parte es eh, intentemos evitar que salga mal claro y desde un punto de vista técnico no se asusten no hace falta que se vayan eh, técnico pero amable cuál es el marco constitucional de la Unión Europea y de los tratados que nos permite avanzar en algunas líneas. Yo voy a intentar ser más concreto. ¿no? Vamos un poco por la primera parte, si les parece. Eh, no se trata de remontarnos a la Roma Antigua, pero sí que han habido leyes del Parlamento Español en materia de vivienda desde el siglo XIX, o al menos intentos. ¿no? Ya en el siglo XIX hubo un intento una proposición de ley que no salió adelante y en el siglo 20 tenemos varias legislación eh, la ley de casas baratas del año 11 y otras ¿no? de hecho en el, en el ámbito de, de nuestra democracia en 1979 en esta en esta casa en este congreso se intentó tirar adelante un proyecto de ley de protección pública a la vivienda que no que no salió ¿eh? otra ley no nata de todo esto más de los desarrollos autonómicos, que han sido los auténticos, diríamos, polos de innovación en las últimas décadas, de todo lo que tenemos y de los desarrollos autonómicos, ¿qué podemos extraer? Eh, ¿Qué podría ir mal si repetimos algunos errores de legislaciones anteriores? ¿no? Pues mire, un primer, un primer error que deberíamos evitar, y estoy seguro que el texto de la ley que desconozco, pues lo, intentar evitarlo, es... Hacer algo que hemos hecho sistemáticamente en muchas décadas pasadas, que es separar el urbanismo de la vivienda. Si hacemos una ley de vivienda o del derecho a la vivienda, estamos haciendo una ley de nuestras ciudades. Algo se ha dicho aquí, yo estoy completamente de acuerdo. Por tanto, separar técnicamente el urbanismo de la vivienda sería un error terrible, un error que se ha cometido históricamente. Segundo error, ¿no? ¿qué podría ir mal? Bueno, segundo error sería repetir algo que ha dicho la colega de mesa, no seguir entendiendo la vivienda como una política puramente económica de grandes números eh, para evitar, diríamos, eh, el paro, para lanzar la economía eh, sin otro objetivo que fuera este, se ha usado en diversas épocas, desde la de Salmerón de 1935, republicana, no para evitar el, el paro, pues vamos a... Bueno, eso es un elemento, pero hay que tener en cuenta otros elementos también, eh, y junto a esa idea economicista puramente, eh, la idea de que el tema de la vivienda es un tema de servicios sociales, que esto ha sido nuestra tradición. ¿eh? Tema la vivienda es un tema, como se decía en el 19, de beneficencia o de servicios sociales. Pues no, es un tema, ahora veremos, de Estado social y de derechos jurídicamente exigibles. Y en tercer lugar, otra cosa que podría ir mal en este análisis pre-mortem sería volver a repetir una ley que diseñara una intervención pública débil, eso es lo que hemos tenido históricamente, que ni siquiera intente corregir los fallos de mercado, ¿eh? ya no hacer eh, a las administraciones líderes, ¿no? sino algo más modesto, corregir los fallos de mercado. Eso se ha fallado sistemáticamente porque se ha hecho una actividad de intervención pública débil, apenas reducida a la cédula de habitabilidad y otras cosas más, eh, y una actividad de fomento, básicamente se ha basado en una actividad de fomento, de dar dinero, diríamos, pero claro, ¿a quién das dinero? ¿Cuánto dinero das? Y además muy débil, se ha dicho antes en comparación con los estados de nuestro entorno. ¿no? Bueno... Hemos ido entendiendo que esto es así, hemos entendido que construir mucha vivienda no significa automáticamente que la vivienda pase a ser asequible, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, un impacto ambiental y social brutal. Eso ha pasado a la legislación de urbanismo, ya en 2007, en 2015, tiene que pasar, sin duda, la ley de vivienda. Eh, lo, todos los problemas gravísimos de segregación urbana, de segregación residencial. España tiene ciudades muy segregadas, donde hay... Eh, muchas desigualdades sobre el territorio. Bueno, eso hay que afrontarlo también. A partir de ahí, los otros minutos de la segunda parte final. ¿no? ¿Qué, ¿Qué debería, en mi modesta opinión, pero para el debate, ¿no? una ley moderna del siglo XXI, en este caso una ley española, que debería tener en cuenta desde las dos perspectivas que se me han pedido especialmente aquí, que es eh, el estado del bienestar, lo que jurídicamente es el estado social de nuestro artículo 1.1 de la Constitución, Tema competencial, haré alguna reflexión y luego entraré en una especie de tapeo de cositas para luego el debate, si quieren ustedes recuperamos. ¿no? Por lo que se refiere al estado social, eh, ya les digo, el estado del bienestar, nuestra constitución es el estado social, artículo 1, estado social que no se puede, como también frecuentemente se hace, desgajar del estado de derecho y democrático. Es muy difícil tener un estado de derecho y un estado democrático sin un estado social social con una cierta solidez. Cuando la gente tiene hambre y no tiene casa, ejercer sus derechos en democracia es difícil. Y cuando la gente tiene hambre y no tiene casa, eh, se están vulnerando sus derechos constitucionales. Entonces, bueno, ese Estado social, que es de derecho y democrático, porque lo es, nos da pistas, ¿no? Y además nos da pistas que debemos encuadrar, en mi opinión, no en mi opinión, en fin, en la opinión de mucha gente, en el marco de los tratados internacionales que ha firmado España que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y otros, y en el marco de la Unión Europea. ¿No? Con todo esto en la cabeza, ¿qué me gustaría me, transmitir para el debate? Bueno, se ha hablado de, efectivamente de la igualdad y de muchas veces olvidado artículo 9.2, la igualdad real y efectiva, ese compromiso de los poderes públicos. Permítanme otros artículos que eh, hasta ahora he, he visto menos citados. ¿no? El 128.1 de la Constitución, ¿no? la subordinación de toda la riqueza al interés general. Interés general que, eh, no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de noviembre de 2020, caso de Ayuntamiento de París contra Airbnb. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que lograr vivienda asequible no segregada territorialmente es una razón imperiosa de interés general que justifica la intervención pública y que permite, por cierto, actuar... Perfectamente en el marco de, a algunos les sonará, la directiva llamada de servicios. También lo ha dicho nuestro Tribunal Supremo, en un caso que enfrentó precisamente al Ayuntamiento de Barcelona, el PEWAT, el Plan Especial de Usos de Alojamientos Turísticos, una sentencia de junio de este mismo año, lograr vivienda asequible es una razón imperiosa de interés general, que por tanto permite intervenir sin vulnerar la directiva de servicios. Otra idea que también Pilar Garrido ha dicho, y a mí me gustaría insistir, es la idea de servicio público y eh, servicio de interés económico general. Aquí podríamos estar toda la mañana, son conceptos resbaladizos, ciertamente, pero nuestra Constitución española reconoce directamente, como saben ustedes, algunos servicios públicos constitucionales. El 27.4 en materia de vivienda, educación básica y obligatoria, eh, en fin, el 50. Tenemos, bueno, en materia de vivienda... Por supuesto, lo ha dicho el Parlamento Europeo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la vivienda es un servicio de interés general. Es una categoría extraña para nosotros, nuestra categoría clásica ha sido la de servicio público. Por tanto, una futura ley estatal de vivienda moderna creo que debería reconocer ambas cosas. El desarrollo de una actividad de servicio público, donde los poderes públicos asumen la responsabilidad prestacional y donde la actividad de los privados se desarrolla en el marco de un servicio económico de interés general y eso tiene efectos importantes no se lo digan a nadie pero tiene efectos importantes una vez colocado en la ley tiene efectos importantes de efectos de ayudas y control de la unión europea pero tiene efectos importantes por la posibilidad de establecer obligaciones de servicio universal o de servicio público a los prestadores privados del servicio de interés económico general por tanto ya lo han dicho otras eh, leyes autonómicas, yo creo que debería ir, ¿no? Función social, algo diré luego. Derechos, claro, bueno, reconocer el derecho a la vivienda. Nuestro Tribunal Constitucional sigue sin creerse que el derecho del artículo 47 es un derecho subjetivo y exigible jurídicamente, no, no se lo creen, a ver si los convencemos entre todos, pero nuestros tribunales inferiores, Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, sí que están aceptando demandas alegando el derecho a la vivienda, por tanto, la ley dirá, Espero que estamos ante un derecho subjetivo, pero si hay un derecho subjetivo hay una obligación jurídica. Los cantos al, al diríamos, al sol, a, en fin, no, no me parecen demasiado adecuados. Más que o además de decir que estamos ante un derecho subjetivo, yo creo que la ley debería establecer obligaciones de resultado concretas, exigibles a las administraciones públicas y en su caso. A, a los privados. Y eso significa, ahí ya lo dejo a la imaginación y a las posibilidades políticas del momento, pero significa que Francia, Inglaterra y Escocia tienen derechos exigibles de alojamiento inmediato a colectivos especialmente vulnerables. La ley DALO francesa hace años que funciona. En, en Valencia y en Euskadi se está yendo por ese camino. ¿Podría ir una ley estatal por ese camino? Podría ir una ley estatal por ese camino. ¿eh? Establecimiento de obligaciones concretas respecto al parque público de vivienda. No debe haber un parque público suficiente. de allá ¿Cuánto? Francia, obligaciones de solidaridad urbana. Hay que... Deben haber un porcentaje determinado en determinados años. Cataluña, desactivada luego por gobiernos conservadores. Debe haber un 15% de parque público en 25 años. Vamos... A cosas prácticas, obligaciones de resultado, ya hemos recorrido ya muchas décadas para volver a hacer cantos grandiosos al derecho a la vivienda, no, pues no se establezca obligaciones de resultado. ¿no? Y luego el tema del dinero, prácticamente a cabo. Todos nos lamentamos y nos mesamos los cabellos, qué poco se ha invertido en vivienda, qué vergüenza en el entorno, etcétera. Bueno, pues yo una ley estatal, que vuelvo a repetir, que tiene que garantizarse la suficiencia financiera. Tiene que, deberá haber suficiente, no, no me diga si tiene que haber o no, no, no, hágalo técnicamente, tenemos ya técnicas utilizadas internacionalmente y que el legislador español este congreso ha utilizado en la ley contra el cambio climático, donde ha establecido una serie de técnicas que se denominan preasignaciones presupuestarias y la ley le dice a los presupuestos futuros, oiga, usted tiene que reservar un... Ahí ya negociación política. 5% del Producto Interior Bruto lo cuantifica. Lo ha hecho la ley de cambio climático. Miren en mi material, les copio los artículos. Entonces, no, yo creo que un legislador que vuelva a repetir lo de la suficiencia financiera sin avanzar más ya en técnicas que conocemos sería insuficiente. En tema de competencias, simplemente decirles que hay que partir de la idea de que el Estado no tiene competencias ni en materia de urbanismo ni en materia de viviendas. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que el Estado tiene competencias en otras materias, en otras materias, y por tanto, ahí sí hay camino para fijar un mínimo común denominador básico de garantía de los derechos de las personas, ¿no? Y ahí hay varios títulos del artículo 149 que yo no les quiero aburrir. Sí quiero destacar una cosa porque se va a olvidar probablemente en el debate parlamentario. No se olviden del nivel local, por favor. Las leyes del Estado se olvidan siempre del nivel local. No se olviden, intentemos no olvidar, intentemos presionar para que no se olvide del nivel local tanto en materia de financiación como en temas importantes para el ámbito local que le están generando problemas. Por ejemplo, la jurisprudencia ordinaria en algunas comunidades autónomas sostiene que los municipios no tienen competencia para intervenir en materia de vivienda privada. Cogen el artículo 25.1 de, de la ley de bases del régimen local y dicen… Ah, aquí dice vivienda de protección oficial pero no dice nada de vivienda privada luego tumbo la intervención y eso ha pasado en municipios catalanes eh, y barcelona también tumbo la intervención porque no hay competencia en materia de vivienda pues el legislador estatal lo tiene facilísimo reformemos la ley de bases del régimen local y dejemos claro en el artículo 25 1 que las competencias en materia de vivienda incluyen claro vivienda de protección oficial pero también intervención en el mercado en garantía de la función social de la propiedad. Ya está solucionado. Ningún Tribunal Superior de Justicia volverá a tumbar una política. Bueno, pueden hacer cualquier cosa, pero lo tendrá bastante más difícil. ¿no? Y otra cosa para la reflexión. ¿no? En nuestro sistema, en nuestra sociedad, el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local dice cosas muy razonables. ¿no? A partir de 5.000 habitantes y vamos subiendo, los municipios tienen obligaciones pues, de recoger la basura, de alumbrado. Somos un país civilizado, queremos tener servicios públicos. 20.000, 20, 20. biblioteca pública, 50.000. Miren ese artículo y díganme qué obligación tienen los ayuntamientos en materia de vivienda asequible. No lo encontrarán. Encontrarán instalaciones deportivas, estupendas. Yo voy a la de mi barrio y me gusta muchísimo. Bibliotecas públicas, me encanta leer. Pero de verdad que no podemos, un tamaño razonable, ya no le digo 5.000, no lo sé, 50.000, eso ya es, No podemos pensar en una obligación de servicio público para municipios, de prestación de servicio público de alojamiento urgente, al menos, o de emergencia. Eso está ahora en la legislación de servicios sociales, en la cartera de servicios sociales. No veo por qué tiene que estar ahí. Veo que tener una biblioteca pública, tener una instalación deportiva y tener un servicio de alojamiento urgente puede estar en el artículo 26. Yo… Lo dejo ahí por si ustedes quieren. A partir de ahí en mi, en mi documento verán algunas sugerencias de lo que una ley estatal podría, lo he puesto en verde, como los semáforos, no lo que podría hacer una ley estatal. Y yo no me, no me detendré, tiene que ver un poco con lo que les he expuesto hasta ahora. Déjenme solo decirles una cosa, porque si no la digo, eh, creo que es importante decirla. Eh, Se lo dirán, si sí, no se preocupen, la organización, y yo encantado, pero la organización. No, lo que les quiero decir es lo del urbanismo de la vivienda y las reservas, eh, ha salido aquí de vivienda de protección oficial en suelo urbano consolidado. Yo sé que suena horrible, pero vamos, en el centro de las ciudades, lo que el legislador estatal habla, eh, suelo, suelo urbanizado no sometido a operaciones de reforma interior, suelo urbanizado consolidado. Barcelona ha sido pionera en estas cuestiones, extrañamente, que a estas alturas no pero claro, es que no se, le ocurra a la ley, no se le ocurra a la ley decir que el establecimiento de reservas para vivienda de protección oficial en suelo urbano consolidado es una carga urbanística que hay que compensar, que no se le ocurra al legislador, porque si se le ocurriera al legislador haría dos errores, primero, no ha entendido que eso es una delimitación de la propiedad a función social y que, en principio, no es indemnizable. Segundo, estaría configurando una carga urbanística que va a hacer que lleven la ley al Tribunal Constitucional y la declaren inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que en suelo urbano consolidado no pueden establecerse cargas urbanísticas. Yo ahí lo dejo también. Es decir, las reservas en suelo urbano consolidado es una delimitación de la, de la propiedad por la función social, es una calificación de uso, no da lugar automáticamente a compensación. De hecho, la regla general es que no debe ser compensado. Si se produce alguna circunstancia, vinculación singular, etcétera, sí, pero esa automaticidad de reservo y compenso no, no lo veo. El plan de urbanismo delimita. Hablarán en las, en las próximas sesiones. Acabo con una cita de Anatole Franz, un señor que hablaba antes de que hubiera estado social, era francés, no la cuestión social del siglo XIX y XX, ¿no? y él decía una cosa, decía, es premio Nobel de literatura, decía, la ley en su magnífica ecuanimidad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan. Pues yo creo que la futura ley del de, de derecho a la vivienda estatal... Eh, Sí que tiene que tener una magnífica ecuanimidad, pero en otro sentido, ¿no? que es lo que estamos discutiendo aquí. Y tiene que ser una ley, entiendo, bien evaluada previamente. Estas jornadas yo creo que pueden ser de utilidad, con datos, evaluación ex ante eh, seria y una evaluación ex post de la ley. La ley, yo entiendo, debería incluir una cláusula cada vez más frecuente en las leyes españolas, todavía desgraciadamente poco, de una evaluación ex post de la ley. Dentro de dos o tres años habrá que saber cómo está funcionando la ley. Y en España los temas de calidad normativa son muy defectuosos. Estamos muy lejos de los estándares europeos. Por tanto, mi última sugerencia sería incluir en el clausulado una disposición de evaluación ex post de la ley. ¿Quién debería hacer esa evaluación? Idealmente el Congreso. Si tuviera una unidad como otros países tienen, Chile por ejemplo, de evaluación ex post de las leyes. Quizás es el momento también de aprovechar ¿no? los pájaros de un tiro y generar una cultura de la evaluación ex post de las leyes. Gracias. Muchas gracias, profesor Yuli Ponce. Sin más, le paso la palabra a Carlos Gutiérrez Calderón, de Comisiones Obreras. Sí, En primer lugar, quiero trasladar un agradecimiento a Unidas Podemos por la organización de, de estas jornadas y por la invitación a, a comisiones obreras a participar, a participar de ellas. Me gustaría empezar en relación a esto, empezar citando a un grupo de rock la canción de un grupo de rock de aquí cerca, de, de la, del barrio de La Lipa, que son los Barney Y la canción que tenía, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿no? Y muchos os preguntaréis que, qué hace un sindicato como el tuyo, ¿no? Comisiones Obreras, en un sitio como este participando en unas jornadas, en unas jornadas de vivienda. Pues sí, me gustaría responder en relación, al, al, en primer lugar, al carácter que tiene Comisiones Obreras. Comisiones Obreras no es solo una organización sindical del, vinculada, enraizada en el mundo del trabajo, que se preocupa y se ocupa en su cotidianidad por las condiciones laborales, de, de, de nuestras condiciones laborales como trabajadoras y trabajadores, sino que es una organización sindical que tiene un carácter que nosotros denominamos sociopolítico. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el, desde Comisiones Obreras somos conscientes que para que los trabajadores podamos construir vidas, vidas dignas, con, podamos construir proyectos de vida más o menos autónomos y estables a medio y largo plazo, no solo nos afecta lo que ocurre en el mundo del trabajo, no solo nos afectan las condiciones de trabajo, no solo nos afecta lo que ocurre, eh, lo que tenemos especificado en nuestros convenios colectivos, siendo esto fundamental y muy importante y, y parte nuclear de nuestra acción cotidiana. Sino que también esto tiene que ver, esta, esta construcción de un proyecto de vida digno, tiene que ver con otros muchos factores. Tiene que ver, por ejemplo, con la educación. Tiene que ver, por ejemplo, con la sanidad, el acceso a la sanidad. No sería lo mismo para los trabajadores si tuviéramos que pagar o no pagar la sanidad o la educación. Tiene que ver con la dependencia. Tiene que ver con los servicios públicos. Tiene que ver con el, el sistema de pensiones. Y de un tiempo a esta parte venimos diciendo que también tiene que ver con el acceso a una vivienda. A una vivienda asequible Y en este hecho de reconocer esta cuestión como fundamental, esta, esta cuestión de la vivienda como fundamental en nuestra ocupación cotidiana eh, como, sindicato, como sindicato de trabajadores, quiero hacer un reconocimiento. Quiero reconocer a todos aquellos movimientos sociales del ámbito de la vivienda que han venido problematizando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo socialmente la cuestión de la vivienda. Creo que hoy, en, en Comisiones Obreras, no se hablaría de vivienda si no hubiera existido anteriormente la paz, si no hubiera existido el sindicato de inquilinos, en definitiva, si no se hubiera problematizado eh, esta cuestión, este acceso, este acceso, este acceso a la, a, a la vivienda y esto eh, creo que es fundamental en definitiva gracias a estos movimientos vinculados al ámbito específico de la vivienda hoy comisiones obreras tiene una propuesta construida conjuntamente con la unión general de trabajadores en materia de vivienda que presentamos justo antes de, de, de la irrupción de la pandemia ¿no? en el año en el año 2020 hoy comisiones obreras tiene un documento también analizando cuál es la situación del alquiler en España y por eso sabemos que el 41% de los inquilinas y los y los inquilinos Pagan un alquiler excesivo en relación a sus, a sus salarios. Y hoy, sin esos movimientos, no sería posible que Comisiones Obreras construyera lazos sociales con otras organizaciones, con otras organizaciones de la sociedad civil, del ámbito de la vivienda, pero que, pero que van más allá, que eh, desarrollamos toda una actividad para avanzar en esa, en esa idea que tenemos, en esa idea compartida, que yo creo que es compartida en esta, en esta sala, en esta idea compartida, en ese horizonte de hacer de la vivienda un derecho, ¿no? y no como, se viene, no como viene siendo habitual en nuestro país, que viene siendo considerada como un bien de especulación, un bien de mercado, pero no en ningún caso un derecho. En este sentido, eh, respondiendo un poco, vinculándolo a, al, al nombre de la, de, la, de la charla que tenemos, de esta mesa, ¿no? de, que tiene que ver con vivienda y estado de bienestar, nosotros compartimos la idea que, ha expresado también, que, ha expresado, que se ha expresado anteriormente, que ha expresado, que ha expresado Yolanda Díaz también, que es que las políticas de vivienda deben formar parte del core del estado de bienestar. E igual que entendemos que, que la sanidad, la educación, los servicios públicos, el sistema público de pensiones forman parte de un estado de bienestar, creemos que ahí hay que introducir las políticas de vivienda ¿no? para garant poder garantizar el acceso, el, acceso, el acceso asequible a ella. Y esto va en contradicción con lo que se ha venido haciendo desde hace tiempo en España, ¿no? que siempre ha sido un acceso mediado por el mercado, siempre ha sido un bien mercantilizado. Es decir, y todo lo que está mediado, eh, mediado por el mercado, genera desigualdad, genera segregación y provoca también que se produzcan estos efectos especulativos que han caracterizado eh, estos, tiempos de, estos tiempos pasados, ¿no? estas décadas, y que tuvo como punto y final, digamos, el 2008, ¿no? con la irrupción dramática de todo, un, de todo un modelo social y de un modelo, y de un modelo, de un modelo económico. ¿no? Bien, pues esta concepción de, de las políticas públicas en relación a la vivienda como parte del estado de bienestar es lo que nos ha venido orientando en nuestra actividad y ya digo, eh, a partir de ellas pues hemos elaborado una propuesta que, que está muy vinculada, en, en realidad está muy, muy relacionada con los aspectos que por ahora conocemos, porque no conocemos todo el articulado, que se han venido comentando sobre la nueva ley, ¿no? todo lo que tiene que ver con la regulación de los alquileres, todo lo que tiene que ver con el parque público de viviendas, con el tema de la fiscalidad, que yo creo que es un elemento muy importante importante que hay que ajustar bien, porque en España también otra característica que tenemos en las políticas redistributivas es que benefician a los que están en, situación, en una situación más, más acomodada, frente, a, frente a, a, a, al gran horizonte o al gran objetivo que deben tener las políticas redistributivas, las políticas fiscales, para ayudar a los que tienen una situación más vulnerable. ¿no? En definitiva, nuestra propuesta pues, en muchos elementos está, está vinculada a… A la propuesta o a lo que conocemos de los puntos que, que se han puesto, que se han hecho públicos eh, de, la futura, de, la futura, de la futura ley. Claro, eh, ¿qué, dudas, ¿qué dudas nos entran? ¿no? ¿Qué dudas tenemos nosotros de la futura ley? Principalmente, por lo que venimos conociendo, es, es, es el, la cuestión de la eficacia, que yo creo que también se ha comentado. ¿no? Es decir, si va a ser una ley que va a ser eficaz en el conjunto de la geografía de España. ¿no? Si, si va a proveer de igualdad de acceso a la vivienda a una persona nacida en Cádiz, en Madrid o en Barcelona, o esto va a estar a disposición o a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Sabiendo la complejidad, como se comentaba anteriormente, en relación a las competencias, ¿no? las, comp las competencias son diversas, pero creo que la gran cuestión, la gran pregunta o, o el… el, el la gran duda que nos entra y a nosotros como, como a otros colectivos es el carácter, el, esa eficacia ¿no? en todo el territorio nacional para hacer de la vivienda un, un, un derecho asequible a todo, a todo el mundo. Y esto bueno, pues lo podremos ir analizando a medida que vayamos conociendo el texto, el texto, el texto de la ley. ¿no? Y luego creo que hay otra reflexión y con esto termino para, porque creo que tenemos un tiempo, un tiempo reducido ya que vamos con retraso. ¿no? Creo que, que también hay que reflexionar unidas podemos tiene que reflexionar sobre cuál es el papel de la sociedad civil y las organizaciones en este proceso que se abre ahora creo que es importante dar un hueco dar cabida a la participación de la sociedad civil organizada en esta materia para mejorar en el trámite parlamentario o intentar mejorar en el trámite parlamentario el texto que resulte a debate somos conscientes de la de las diferentes posiciones que mantenemos somos conscientes que unidas podemos es gobierno que es un gobierno de coalición y tiene y tiene pues bueno una relación de fuerzas de, por todos conocida ¿no? eh, pero creo que, creo que sería importante que en este camino que se abre ahora, unidas podemos contar también con esa sociedad civil organizada con esa plataforma social a nivel estatal que es la iniciativa que garantice una ley, de, una ley de vivienda en España, para enriquecer el texto, para ver hasta dónde podemos ir en el texto y, y, y ver cómo se puede enriquecer el texto que salga de, del acuerdo Unidas Podemos, eh, de Partido Socialista. Porque creo que hacer esa pedagogía, buscar esa comprensión de los movimientos sociales, creo que es importante, creo que es importante eh, en esta materia. Y nada, con esto termino. Creo que, que, que los siguientes pasos es, ya digo, conocer eh, cómo se sustancia en, los, en el articulado la, la la normativa, ¿no? que hasta ahora eh, es de conocida, desconocida, y a partir de ahí yo creo que, que podremos hacer una evaluación más exhaustiva de los riesgos, pero también de los, de los avances que se produce en materia de vivienda y en el cambio de paradigma que, como el título de estas jornadas, eh, anticipa. ¿no? Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que nos queda un, un, tiempo, un tiempo muy breve y veo que son muchas muchas preguntas las que, las que hay sobre la, sobre la mesa. Eh, bueno, no sé, hay, hay una de tipo... Se ha dicho algo aquí, ¿no? Para garantizar que la ley pueda aplicarse a nivel estatal y no dependa de ayuntamientos y comunidades, ¿qué se puede hacer? No sé si Pilar Garrido o Juli Ponce quieren comentar algo muy brevemente sobre esto. No, yo, yo creo que, bueno, siendo casi ¿no? eh, muy muy breve eh, en cierta manera se trata, no y yo creo que Julia hablaba de ello, de establecer eh, obligaciones de servicio no a través de, de la calificación de, o de, de definir el acceso a la vivienda como un servicio público, como un servicio de interés general. A partir de ahí eh, podemos establecer eh, obligaciones, eh, no solo para… o no para tanto estoy pensando en la administración pública, sino que estoy pensando en los agentes que intervienen. Estoy hablando en los fondos de inversión y en otros agentes que intervienen en el mercado inmobiliario Entonces, a a partir de ahí, si establecemos obligaciones de resultado, yo soy fotógrafa de las obligaciones de resultado, creo que, que puede ser eficaz y podemos, en cierta manera, pues bueno, eh, llegar al ciudadano eh, no sorteando, sino colaborando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Bueno, yo creo que… Muy breve también… Hay un margen competencial por parte de mi opinión, esto es discutible, pero con Pilar que hay un margen de aplicación, dependerá de los contenidos de la ley, pero aquí hemos estado hablando de obligaciones del resultado, por ejemplo, si se modificara la ley de bases de régimen local con imposición de obligaciones, eso se aplicaría a todos los municipios de España. En materia urbanística, lo que se diga sobre calificaciones de suelo y reservas de viviendas también se aplicaría. Entonces, habrá que mantener un, un equilibrio. ¿no? Yo creo que probablemente, quizás la persona que ha hecho la pregunta, a veces se piensa sobre todo en una cosa de la ley, en una cosa, que es el tema de los mercados tensionados. ¿no? Y, de, y yo me imagino que la pregunta es, ¿puede una ley estatal obligar a declarar mercados, mejor coger el toro por los cuernos? ¿no? Y la respuesta es que no lo sé. No lo, no lo sé. Eh, Pilar sabe mucho mejor que yo y Gerardo, en fin, los constitucionalistas son pendientes eh, deslizantes, ¿no? Eh, dejémoslo así, es, es complejo. ¿eh? Bueno, la, la verdad me sabe mal porque soy incapaz de seleccionar entre todo lo que hay. Sí, sí traslado las preocupaciones, digamos, que existen en, en, en el público. Una es eh, lo de las garantías judiciales del derecho a la vivienda, qué es lo que se puede hacer para que el derecho a la vivienda sea efectivamente exigible judicialmente, ¿no? para poder controlar las actuaciones de la administración, etcétera, etcétera, como se ha dicho aquí en, en Escocia, en Francia y en otros sitios se ha avanzado bastante en esto. Y nosotros lo estamos haciendo, como decía el profesor Yuri Ponce, en la justicia ordinaria. Y curiosamente, mientras esto ocurre, se sigue diciendo que el derecho a la vivienda eh, es un derecho no fundamental y no, y no exigible judicialmente. ¿no? Pero dejo ahí esa preocupación que seguramente entrará en otras, en otras mesas. También gente que está preocupada por algunos temas que ya traíamos, no, el no tener la dación en pago, qué pasa con las cláusulas suelo, que a pesar de las sentencias de la justicia europea pues todavía no, no, no consiguen eh, tener un, una traslación, digamos, real ¿no? en, la, en, la, en la práctica cotidiana, qué se hará con la vivienda vacía, dónde habría que situar el tema de la vivienda vacía, qué se puede hacer con las viviendas que en este momento tienen los fondos buitres, si eso hay que intentar que esa vivienda, digamos... Pase, pase al parque público, no, sabemos que ha habido el debate en, en Berlín ¿no? sobre, sobre expropiación de viviendas, que sería interesante también tener tiempo para dar ese debate porque las condiciones en Berlín no son las que tenemos nosotros. Bueno, en fin, leo las preguntas que se han hecho, no hay tiempo para que las respondamos ahora, ahora tendríamos una, una pausa ¿no? para, para hacer un café, pero no quería pues, levantar la sesión sin agradeceros la presencia y sobre todo a nuestros tres ponentes. Muchísimas gracias.